Número uno del 186 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lleva por título Política Fiscal y Garantía de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y que fue solicitada por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, CERS, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRICT, de Justicia, Fundar, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Gscr OCFA y diversas personas expertas independientes. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy presidenta de la Comisión Interamericana y me acompaña la segunda vicepresidenta, la comisionada Margaret May McCauley, la comisionada Roberta Clark y el comisionado Carlos Bernal. También se encuentran presentes en la audiencia la Secretaria Ejecutiva, Tania Renaud, la Secretaria Adjunta para Monitoreo, María Claudia Pulido, y la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Quiero iniciar con un cordial saludo a la sociedad civil y explicarles la distribución del tiempo. La sociedad civil tendrá 25 minutos para su exposición, luego la participación de la Comisión Interamericana por 25 minutos, Haremos una vuelta de comentarios de la sociedad civil por 22 minutos y finalmente el cierre de la sesión. Quiero pedirles encarecidamente el respeto del tiempo, porque una audiencia viene después de la otra y si no me va a tocar la tarea de cortar porque tengo acá el timer. Así, sin más, eh, nuevamente la bienvenida y ustedes tienen la palabra. Distinguida comisión, mi nombre es Gaby Orea Aguilar y participo en esta audiencia en calidad experta independiente. En primer lugar, quiero transmitir el agradecimiento de las organizaciones peticionarias por responder positivamente al pedido de esta audiencia temática sobre política fiscal y su impacto en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta audiencia tiene como organizaciones peticionarias a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Center for Economic and Social Rights, el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad de Justicia, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Instituto de Estudios Socioeconómicos, INESC, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Estas organizaciones son parte de una iniciativa que a lo largo de tres años ha desarrollado un conjunto de principios de derechos humanos para la política fiscal en la región. En este panel se encuentran también representantes de Oxfam y el doctor Horacio Corti en su calidad de experto independiente. Las peticionarias quieren agradecer también la contribución de la Comisión Independiente por la reforma de la tributación corporativa internacional y CRIC a este esfuerzo. El objetivo de esta audiencia es aportar evidencia sobre la urgente necesidad de avanzar políticas fiscales progresivas que tengan en cuenta los derechos humanos en el actual contexto de crisis múltiples que afecta a la región. En este panel, el panel planteará también los avances normativos y las oportunidades que se abren en la región y a nivel global para integrar los derechos humanos en la política fiscal. En esta primera parte de la sesión quiero destacar tres aspectos importantes sobre la relación entre la política fiscal y los derechos humanos que están en la base de por qué la Comisión y otras instancias de derechos humanos tienen un rol central en la construcción de las políticas fiscales y por qué las instancias de decisión en materia fiscal deben tener en cuenta los derechos humanos. En primer lugar, hay que recordar que hay una conexión normativa entre derechos humanos y política fiscal que se deriva de la obligación de los Estados de movilizar recursos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Para que un Estado pueda cumplir con las obligaciones básicas en materia de derechos, debe hacer esfuerzos para conseguir el máximo de los recursos disponibles para este fin y al mismo tiempo integrar objetivos de derechos humanos en el diseño, en la implementación y la evaluación de las políticas fiscales. El enfoque de derechos humanos también refuerza la rendición de cuentas en materia fiscal. Tal como la Comisión lo ha planteado en sus informes temáticos sobre pobreza o sobre empresas y derechos humanos, esta rendición de cuentas no solo es hacia los Estados por no movilizar recursos o por otorgar privilegios fiscales a unos en detrimento de otros, sino también hacia las empresas por el abuso fiscal, o hacia las instituciones financieras que a través de sus directivas de austeridad restringen el espacio fiscal de los países para invertir en salud, educación, pensiones o políticas de igualdad. Dada la indivisibilidad de los derechos humanos, la política fiscal tiene un impacto significativo en la realización de todos los derechos. Las políticas fiscales pueden parecer neutras en cuanto a sus impactos, pero un análisis interseccional de las políticas fiscales pone en evidencia los sesgos implícitos de las políticas sobre las personas en función de su género, raza, etnia o condición socioeconómica. En segundo lugar, corregir las desigualdades sistémicas en la región es un asunto de derechos humanos y las políticas fiscales progresivas tienen el potencial de contribuir a una distribución más justa de los ingresos y de la riqueza. Sin embargo, y pese a la enorme desigualdad socioeconómica en la región, la mayoría de los sistemas tributarios nacionales son regresivos, es decir, privilegian impuestos indirectos en lugar de impuestos directos a los ingresos y a la riqueza y no combaten el abuso fiscal. Tal como indica el informe de la CDH sobre pobreza, estas políticas regresivas en materia fiscal se hacen evidentes en las desigualdades entre grupos sociales, etarios, indígenas, afrodescendientes y no indígenas y entre habitantes de zonas rurales y urbanas. En tercer lugar, la política fiscal puede crear condiciones favorables para el ejercicio de los derechos y, en general, el fortalecimiento democrático de los países. El rol de los recursos para el ejercicio de los derechos políticos es importante y lo es también la calidad de las decisiones fiscales, la representación de las personas y su participación en dicha toma de decisiones. En muchos países de la región, las protestas y estallidos sociales que tuvieron lugar en los últimos años tienen su causa en decisiones fiscales injustas, sin transparencia y sin participación de la población. Más aún, las políticas fiscales a menudo se diseñan y se deciden por instancias tecnocráticas en función de los intereses de élites económicas y corporativas. Finalmente, pese a la conexión inseparable entre política fiscal y derechos humanos, los estados... Y las instituciones financieras siguen ignorando los derechos humanos en sus decisiones fiscales. Esta comisión abrió las puertas a la primera audiencia temática sobre política fiscal y derechos humanos en octubre del 2015. Desde entonces la comisión a través de la Relatoría DESCA de ha integrado progresivamente la política fiscal en el marco de sus informes temáticos, tal como se expondrá en las siguientes presentaciones. Pese a los múltiples crisis que enfrenta la región, se abren ventanas de oportunidad para instalar los derechos humanos en el centro de los debates en materia fiscal en la región. El liderazgo de la comisión en dichos espacios puede acelerar la conexión entre la política fiscal y los derechos humanos en América Latina. Gracias. Distinguida comisión, mi nombre es Iván Benumea Gómez, representante de Fundar Centro de Análisis e Investigación. A continuación, presentaremos un breve panorama del contexto socioeconómico en la región. Después, algunas características de las políticas fiscales de la región y su impacto en la desigualdad, pobreza, acceso a recursos y derechos humanos. Finalmente, brindaremos algunos ejemplos de buenas prácticas que demuestran que es posible avanzar hacia una política fiscal alineada con los estándares de derechos humanos. Queremos comenzar enfatizando que nuestra región es la más desigual del planeta. El 10% de la población concentra el 77% de toda la riqueza, lo que contrasta significativamente con el hecho de que el 50% de la población apenas posea el 1%. Este escenario es todavía más alarmante si consideramos que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la región ha retrocedido más de una década en los avances logrados para reducir la pobreza. Recordemos que durante la pandemia los niveles de pobreza extrema alcanzaron, alcanzaron a un total de 86 millones de personas, afectando desproporcionadamente a quienes viven en situaciones de discriminación estructural e interseccional. Por ejemplo, de acuerdo con la CEPAL, en 2021 el 18% de la población menor a 17 años vivía en pobreza extrema y este problema es considerablemente mayor entre quienes pertenecen a pueblos indígenas, habitan en áreas rurales o son afrodescendientes. A lo largo de todo el continente, millones de personas se ven privadas del acceso a niveles esenciales de DESCA y con la pandemia, algunos grupos como las mujeres y las personas migrantes se vieron especialmente afectados por la sobrecarga en las tareas de cuidado, la interrupción de ingresos provenientes del sector laboral informal y el acceso inequitativo a las vacunas y servicios de salud. Por ejemplo, entre 2019 y 2020, a nivel regional, la reducción del empleo para las mujeres fue de 10,1%, dos puntos porcentual, porcentuales más que en el caso de los hombres. Mientras los niveles de pobreza extrema se acrecentaron dramáticamente en la región, la fortuna de los 73 billonarios de América Latina aumentó en 48 mil millones de dólares. De existir un impuesto a la riqueza que grave estas grandes fortunas, se estima que podría incrementarse hasta en un 37, 36% la inversión pública en salud de toda América Latina y el Caribe una política fiscal desalineada con las obligaciones de derechos humanos está en el corazón de las explicaciones de estas vulneraciones. Desatendiendo muchos de los principios de derechos humanos se desarrollarán más adelante, los países de la región continúan recortando injustificadamente sus gastos, subutilizan aquellos impuestos con potencial redistributivo y tienen pocas herramientas para combatir los abusos fiscales, por mencionar algunos ejemplos. Estimada comisión, mi nombre es Diego Merla López y estoy aquí en representación de Oxfam. En esta presentación mencionaré las tres principales características de los sistemas tributarios latinoamericanos que impiden que la inversión pública posibilite la realización progresiva e igualitaria de los DESCA. El primero es que la recaudación tributaria promedio con respecto al PIB de los países de la región es muy baja tan solo 21,9%, comparado con el 33,5% promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hay dos ejemplos concretos particularmente graves. México, que a pesar de ser una de las economías más grandes de la región, presenta una recaudación tributaria de apenas 17,9% de su PIB, y Guatemala, donde la recaudación tributaria no supera el 12,4% 12, del PIB. El segundo es la regresividad que caracteriza dichos sistemas. Esta perjudica especialmente a las personas estructuralmente discriminadas, pues muchas veces resultan pagadoras netas. Estas poblaciones dependen de forma más pronunciada de los servicios públicos y están sobre representadas entre los deciles de menos recursos, quienes aportan proporcionalmente una mayor parte de sus ingresos. En Brasil, por ejemplo, según datos del INESC, las mujeres afrodescendientes representan el 68,1% del último decil de ingresos, a medida que el nivel de ingresos aumenta, el mayor porcentaje son hombres blancos. A ellos se le suma una baja incidencia de impuestos a la renta y a la propiedad. El impuesto a la renta de personas físicas en la región representa, respecto de la recaudación total, 14,3% menos de lo que representan los países de la OCDE. Por el contrario, los impuestos al valor agregado exceden a los de la OCDE en 7,3%. En tercer lugar, en la región predominan prácticas fiscales abusivas de las personas con grandes fortunas y empresas multinacionales. Según datos de la CEPAL, se pierde 6,1% del PIB regional por la evasión fiscal y 1,5% por flujos financieros ilícitos. El uso indiscriminado de privilegios tributarios y las políticas de austeridad no son compatibles con las obligaciones y estándares de derechos humanos. Sin embargo, hay algunos casos de políticas fiscales progresivas que han tenido impactos positivos en la realización de ciertos derechos en la región. Como ejemplos prometedores, se puede mencionar el aporte solidario y extraordinario en Argentina, así como el cobro de deudas fiscales y la tasa de 0% en el IVA a productos de gestión menstrual en México. En este contexto tan complejo y ante las crecientes y legítimas demandas sociales por hacer frente a las múltiples crisis de la región, Estamos convencidos de que la política fiscal puede jugar un rol determinante para avanzar en la realización de los derechos humanos. A continuación, María Emilia Mamberti va a presentar el, los avances que el trabajo de la Comisión ha logrado en materia fiscal. Distinguida Comisión, como anticipó Diego, mi nombre es María Emilia Mamberti, represento al Centro por los Derechos Económicos y Sociales, y y en esta presentación quiero revisar los avances de la comisión en conectar eh, las cuestiones de fiscalidad con derechos eh, humanos. Eh, quisiera entonces empezar por reforzar que los problemas que se plantearon no son cuestiones abstractas o ajenas al mandato de la comisión. Eh, por el contrario, implican una afectación que es sistemática de una variedad de disposiciones del sistema de la OEA, que hace décadas que le exigen a los estados que tengan conductas fiscales del, distintas de las que predominan a lo largo de toda la región. Como se anticipó, estas disposiciones orientan a los Estados a adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para la efectividad progresiva de los DESCA, a cooperar para la realización de los derechos humanos, a crear un orden económico social y justo, eliminar la pobreza, distribuir equitativamente la riqueza y el ingreso y garantizar el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. El sistema también protege especialmente a personas y grupos que tradicionalmente son las particularmente afectadas por las políticas fiscales injustas que se acaban de describir como las mujeres, las infancias, las personas con discapacidad o afrodescendientes. Dada esta abundancia de disposiciones y la conexión conceptual inseparable entre las cuestiones de fiscalidad y los derechos humanos, no es sorprendente que los últimos años hayan registrado un avance muy significativo en el desarrollo de esa conexión. Eh, puede ponerse, por ejemplo, el trabajo que han venido realizando los distintos mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas u organizaciones de la sociedad civil y la academia a lo largo de toda nuestra región. Eh, quisiera destacar el caso de la CDH y de su relatoría DESCA, de que ha sido particularmente ilustrativo de este desarrollo. Eh, en efecto, la comisión ha llevado un trabajo vanguardista al considerar la fiscalía como un tema prioritario en su trabajo y correrlo de los márgenes hacia el centro de las discusiones sobre derechos humanos. Desde el año 2015, cuando muchas de las organizaciones aquí presentes solicitamos la primera audiencia temática sobre la materia, eh, la comisión lideró un proceso notable en el que pasó de considerar esta cuestión eh, como innovadora a utilizarla de manera repetida en sus distintas acciones de trabajo. Puede verse, por ejemplo, que entre 2017 y 2019 se publicaron consecutivamente tres informes eh, sobre pobreza, políticas públicas, empresas y derechos humanos, en los que se abordó de manera detallada una variedad de aspectos relevantes de la política fiscal. Eh, con esos documentos la Comisión consolidó estándares variados como la cuestión eh, de financiar políticas de carácter redistributivo, el impacto desproporcionado que los bajos niveles de recaudación que se acaban de mencionar tienen en los sectores más pobres de la población, la necesidad de revisar beneficios fiscales y combatir la evasión y la ilusión. La comisión también señaló la importancia de las políticas fiscales para fortalecer la rendición de cuentas y promover un debate democrático adecuado. Y dio pauta sobre una presupuestación pública alineada con los derechos humanos y manifestó la importancia del pago adecuado de impuestos por parte de las empresas. A partir del año 2020 y en el contexto de la pandemia por COVID-19, la cuestión fiscal llegó a las resoluciones de la comisión. Eh, así, por ejemplo, puede verse la resolución sobre pandemia y derechos humanos, donde se recomendó a los Estados movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo la búsqueda de nuevos recursos para hacer efectivos los DESCA, y se notó la importancia de una redistribución equitativa mediante la política fiscal. Más adelante, eh, se puede ver en el dictado de la resolución 3 de 2021 sobre emergencia climática, un capítulo específico sobre políticas fiscales que demuestra no solo la importancia de las políticas fiscales para financiar derechos, sino también para incentivar o desincentivar conductas que son necesarias para su garantía. La presencia de la cuestión fiscal eh, se puede ver en otra variedad de acciones y documentos de la comisión y de la relatoría de cada, incluidas eh, recientes visitas a trabajos, de, eh, visitas a países. Eh, seguidamente queremos enfocarnos en un esfuerzo que consideramos que es especialmente relevante por conectar la política fiscal y los derechos humanos, que son los principios de derechos humanos en la política fiscal a los que se va a referir Horacio Corti. Muchas gracias, Emilia. Eh, distinguida comisión, mi nombre es Horacio Corti, eh, soy profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Buenos Aires, eh, magistrado, y uno de los expertos convocados por las diferentes organizaciones de la sociedad civil para la redacción de los principios de derechos humanos en la política fiscal y a ellos me voy a referir muy sencillamente. Lo que quisiera transmitirles son tres ideas. La primera, sobre el proceso de gestación de los principios. En resumen, fue un proceso participativo e interdisciplinario. Es decir, fue un proceso abierto a la sociedad civil con diálogo con, con esta, y lo interdisciplinario, no solamente un diálogo entre juristas, sino que incorporamos a los economistas que son actores fundamentales de la política fiscal y que creemos que hay que llamar a este diálogo. Segunda idea, eh, nuestros principios receptan, sintetizan y sistematizan la doctrina que fue generando durante décadas el Sistema Universal de Derechos Humanos. Ese es, es una doctrina que está hoy conciliada y forma parte del lenguaje usual que utilizan las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Comité DESC, de en todas las observaciones sobre los informes de los estados de nuestra región, siempre hace reflexiones y recomendaciones muy precisas sobre la política fiscal. Ejemplo, 2018, la Argentina, el Comité DES le recomendó rever su última reforma fiscal para ver lo preciso del asunto. Y tercera idea que quiero transmitirles, además nosotros tuvimos en cuenta la rica experiencia de nuestra región latinoamericana y el Caribe en materia constitucional, eh, financiera y presupuestaria, pero también nuestra tradición del sistema interamericano y doy dos, dos ejemplos de uno y otro. Es interesante ver que desde los orígenes mismos de nuestro sistema interamericano hay referencias a la política fiscal. Podemos ver en primer lugar nuestro inicio simbólico que es la declaración americana, cuyo artículo 36 establece el deber de pagar impuestos para el sostenimiento de los servicios públicos. Y en segundo lugar, otro documento fundacional, la carta de la OEA, también del 48, que entre las metas básicas a las que se comprometen los Estados miembros, se encuentran los sistemas impositivos, adecuados y equitativos, es decir, se fijan estándares a los que deben respetar nuestros sistemas tributarios. Nosotros lo transcribimos en nuestro principio 3, diciendo que los Estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa. Y por el lado de nuestro derecho constitucional financiero y tributario de la región, eh, también ahí tenemos un diálogo, me gustaría mencionar el modelo de código tributario propuesto por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias que se remite a los principios constitucionales de la región y enumera los principios de capacidad contributiva, justicia, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad y algo análogo ustedes pueden encontrar en los principios que nosotros hemos redactado y finalmente Queremos destacar que hay un camino de ida y vuelta, porque el derecho constitucional de nuestra región, financiero y tributario, ya es sensible a la propia experiencia de los derechos humanos. Ejemplo, la reciente Constitución de la Ciudad de México, que tiene un artículo 5, simbólicamente para nosotros muy importante, que dice, el ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos. Complementariamente, artículo 21 dice, el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública. Como ven, estas tres características, la forma de gestación recibir la doctrina del sistema universal y el arraigo, el diálogo con nuestro derecho común latinoamericano, creo que hacen de estos principios un material que puede ser muy útil para el desarrollo de nuestro sistema interamericano. En cuanto al restante contenido, lo dejo para el momento de las preguntas. Y le paso la palabra a mi colega. Muchas gracias. Distinguida comisión, mi nombre es Vicente Silva y represento a la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un honor estar aquí hoy presentando las oportunidades y espacios que se están abriendo a nivel global y en la región para vincular las discusiones fiscales con los estándares de derechos humanos. Como bien se ha evidenciado en esta audiencia, América Latina y el Caribe se enfrentan actualmente a múltiples crisis que afectan los derechos humanos y que ponen en riesgo el orden político, económico y ecológico de la región entera. Sin embargo, también nos encontramos frente a oportunidades históricas para comenzar a revertir esta tendencia y asegurar que nuestro continente se ponga al frente en la defensa por la vida. Quisiéramos remarcar que la magnitud de la crisis climática, la crisis de cuidados, las desigualdades, nos exige repensar el contrato fiscal en América Latina para hacerlo más justo, o progresivo y basado en las obligaciones de derechos humanos. Vale la pena destacar que en la región hay países que están avanzando en la dirección correcta hacia sistemas tributarios más justos. Estas buenas prácticas incluyen al gobierno de Chile, el cual propuso una reforma profunda al sistema tributario nacional con la que busca recaudar ingresos equivalentes al 4.1% del PIB en los próximos cuatro años. También incluye el Gobierno de Colombia, que recientemente logró la aprobación de una reforma tributaria que espera recaudar hasta 3.4 puntos del PIB para el año 2026. Ambas reformas ponen fuerte énfasis en la progresividad, la protección del medio ambiente, el financiamiento de los cuidados y en la suficiencia para financiar derechos. Sin embargo, aunque la tarea de las reformas fiscales debe llevarse a cabo a nivel nacional, también deben haber reformas estructurales en el sistema financiero y tributario internacional, que actualmente facilita la evasión y ilusión fiscal, reduciendo considerablemente el espacio fiscal para enfrentar las crisis. Lo primero que valdría la pena destacar en este sentido es que el actual sistema tributario internacional está fracturado y está sesgado hacia los países del norte global. Creado hace un siglo en un mundo no globalizado, este se ha visto bajo una enorme presión debido a la intensificación de la competencia fiscal, la digitalización de la economía ...y el traslado de ganancias de empresas multinacionales hacia paraísos fiscales. Estas prácticas fiscales abusivas tienen efectos negativos... ...en la legitimidad de nuestros gobiernos, en la comunidad global y en el goce de los derechos humanos. Es justo mencionar también que el acuerdo de la OCDE sobre impuesto corporativo mínimo global... ...avanza en la dirección correcta para enfrentar los desafíos recién mencionados. Sin embargo, en su forma actual... El acuerdo refleja los desequilibrios de poder geopolítico entre el norte y el sur, beneficiando principalmente a los países desarrollados y haciendo poco para atraer nuevos recursos adicionales a los países en desarrollo. Del concepto de desafíos recientemente descritos, consideramos que existen dos oportunidades históricas para América Latina y el Caribe para avanzar de manera decidida hacia una fiscalidad basada en derechos. ...que ponga a las personas y al planeta en primer lugar. La primera oportunidad surge del proceso que se inicia a partir de una resolución... ...por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2022... ...en la que se reconoció la importancia de fortalecer la cooperación fiscal internacional... ...y de iniciar debates intergubernamentales sobre una convención tributaria... ...de manera inclusiva, legítima y transparente. Además, la Asamblea solicitó al Secretario General que preparara un informe para el año 2023... ...para analizar todos los instrumentos internacionales aplicables a la política fiscal. También le solicitó al secretario que el proceso de elaboración del informe... ...se lleve a efecto en consulta con los gobiernos, otros organismos de Naciones Unidas... ...y las partes interesadas relevantes. La segunda oportunidad se da específicamente en América Latina... ...a partir de la convocatoria del gobierno colombiano... ...para celebrar la primera cumbre latinoamericana... ...por una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa... Este proceso, que se sucede tras años de deuda de un espacio de coordinación real en la materia a nivel regional, es clave para crear estándares y un marco fiscal regional que esté en línea con los estándares interamericanos de derechos humanos aplicables a la política fiscal. Sin un bloque unificado a nivel regional, la región seguirá siendo rezagada de las discusiones internacionales en la materia fiscal. Solo la cooperación y no la competencia, es lo que permitirá a la región construir un nuevo pacto fiscal con sus ciudadanos. Ya, el tiempo, el tiempo ha concluido. Les agradezco mucho. Van a tener una segunda oportunidad donde pueden completar. Uh -huh. Muchísimas gracias. Entonces, inicia su participación la Comisión Interamericana. Le pregunto en primer lugar a la segunda vicepresidenta, Macaulay, si tiene comentarios o preguntas. Pregunto. Thank you Madam President. Good afternoon everyone. I know I, I have to speak closer. Please excuse my mask, um, which I really live with, thanks to my doctor's directions. Um, I, I admit at once I am not an expert in this field at all and I am very happy that we're having another one another hearing um, in it, because I think we all need to understand at least a bit more about the fiscal policies, especially those engaged in our own countries. Um, I, I, from biblical times, the tax collector, or, or I should say, during Christ's lifetime, the tax collector was always looked down upon because when one joined the disciples that was looked looked at a complete miracle and conversion into a good person. And I remember growing up most of the tax, the, the opinions of tax collectors were not good. The tax commissioner was always abused and criticized and it seemed that Tax collection and tax debt was looked upon as one of the most serious offenses anybody can commit. After all, that's how they got Al Capone. Wasn't it Al Capone? Yes. So, um, tax collection has never been looked at with a good light, and I think it is about time that we do, um, in joint states, to have good, fair, and equitable fiscal policies to increase their collection and the expenditure on social services and the needs of those who, because of the manner of life and the depreciations which occur In the, in the economies of various states, um, for instance, in making middle class people poor and not only poor but among the poorest and among those who are considered homeless and become homeless. We very seldom mention them. We talk about the poor and the very poor, but there are a great number of middle class people who were okay But some of them got tax debts, and their properties lost their properties and lost when well all everything. So I don't know where that falls within your, your, your, your discourse. And what can, in fact, a citizen of a small country? Um, which does not collect much in taxes, do to enhance the collection of taxes within their own countries. And I, I can understand how one could lobby for the expenditure of taxes, but what can a citizen, an ordinary person do in order to, to enhance tax collections? Um, and how much stress is placed on corruption within national borders, especially public officers collections who are, and also negligent expenditure of taxes which have been collected because you have instances where the government spends on a contract For, say road repairs and they, they contract with somebody who is not properly qualified to do the road and within a month or two they have to do a further contract, all that is negligent expenditure. So what do the nationals do about that, right? You can talk about it and so on but how can they focus effective action? And, and highlights the government and try to change the, the the conduct of these government officials. I will end there because I would love to hear our expert Solidad. Thank you commissioner, uh, commissioner Bernal. <laughs> en, en español, pornombre. <laughs> <laughs> um, eh, bueno, muchísimas gracias. Yo les quiero decir que esta audiencia es quizás una de las más interesantes en este periodo y alguna de las más interesantes en las que yo he participado. Eh, yo quiero hacer eh, quiero preguntarle sobre cinco puntos. Aquí me quedaría toda la tarde haciendo las preguntas, pero voy a resumir mis preguntas a cinco puntos. Y es, uno, yo sé que en la jurisprudencia constitucional de muchos países está el principio de justicia tributaria o equidad tributaria. ¿Cómo, cómo creen ustedes que ese principio se puede conectar con la idea de derechos humanos en las políticas fiscales. Primera pregunta. Segunda, segunda pregunta es eh, ¿qué propuestas concretas le darían ustedes a los gobiernos de nuestra región para reducir la regresividad tributaria? Un tercer punto que quizás no... No, no aparece en la intervención de ustedes y me interesa mucho y es ¿qué estrategias piensan ustedes que se deberían implementar para la formalización tributaria? porque es decir, en el, algunos de los países hay muchas industrias que están, no están formalizadas tributariamente un cuarto punto y es yo no, no estoy hablando de evasión porque la evasión es decir, es, un, es un delito pero para nadie es un secreto que eh, uno de los servicios que las empresas grandes, medianas, pequeñas eh, suelen contratar y que firmas ofrecen es el servicio de planeación para la minimización tributaria. Entonces, también, ¿qué, ¿qué políticas piensan ustedes que se deben implementar en relación con esta idea de minimización tributaria? Que en principio es... Dentro de, está dentro del marco jurídico, pero pues al final termina con el efecto de tributación cero, tributación mínima eh, de parte de las empresas. Y un último punto, y es el asunto que a mí me parece quizás un poco más preocupante en América Latina, y es eh, cómo romper el, el siguiente, la siguiente tensión. Por una parte, los Estados necesitan recaudar de los grandes inversionistas, porque son los que generan más eh, ingreso y, y más riqueza con sus actividades, pero por otra parte, los estados tienen que atraer esas inversiones y la manera de atraer las inversiones es dando beneficios tributarios. Entonces, ¿qué propuestas tienen ustedes o tendrían ustedes para los gobiernos? Todo eso está conectado con derechos humanos, desde luego, porque con esos impuestos se pagan los derechos sociales, eh, entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Comisionada Clark. Thank you very much, um, President Mantilla, and sorry, good afternoon everyone. And I have to say, I think with Commissioner Bernal and myself, this is our first physical hearing. So really happy to not be in the Zoom space, and you all are the first Uh, here where anyway, we're not in the Zoom space in our term. I want to start off by first of all thanking everyone for um, your presentations. And I accept with absolutely no reservation that fiscal policy is determinant of the state capacity to progressively realize economic and social rights and also of course civil and political rights. That's a, let's call it a truism, There, there's barely no other way to get money rather than through a fiscal policy to um, realize social protection, education, health care, all the things that we want, and, and also to end poverty. And I think someone talked about a fairer country, and I like that very simple description of what we're trying to get to, fairer countries. So I also agree uh, with the, the formulation that human rights is also key to the process of developing uh, fiscal policies. On the revenue generation side as well, importantly and how and and, and Commissioner Macaulay has already spoken to it, how countries spend money, how what is the what is the, the, the status of expenditure. And so who determines that policy is very much that process, that participation that you spoke about is so much part of the of uh, will determine the outcome. And we do know in highly unequal countries, elites, political and economic elites, have a disproportionate impact on the formulation of all kinds of state policy, and certainly. Um, on fiscal policy and that's probably why we have regressive tax regimes, because of course people who have income want to be less than what we would consider to be their fair share. Um, so I accept everything you've said and I, I, I don't know enough about Latin American economies and I think it, what you've said there seems to me quite logical and, and relevant. But I'm wondering, because I come from the Caribbean, what are the limits in any event to this? tax fiscal policy, are there limits of fiscal policy to realize socioeconomic rights in small um, island development states and indeed in countries which are disproportionately affected by climate crisis? So I think in the Caribbean, and you all are the tax experts and maybe you know better than I, but we generally have progressive tax regimes and consumption tax things like the value added tax and also progressive income tax and then other kinds of Of tax regimes generally in the direction of of fairness, generally speaking, and a lot of our expenditure is on social services, education, health, and social protection. But we have countries that are highly indebted because the shape of the economies, how the economies are structured, so they're so externally oriented that you're producing, you're not producing much in any of anything, and you're consuming everything. You consume, you have to bring in, so you have chronic balance of payment problems and then you have indebtedness, and on top of that you have the, the, the climate crisis impacts, the hurricanes that would completely destroy economies, completely destroy infrastructure, and you start from scratch. So I'm not sure, and also in countries where you have high levels of informality, not so much so in the context of informality of big, medium or large enterprises, but informality, people selling on the streets and doing their business and kind of outside of um, formalization of tax regimes. So, There, there, there's leakage like that, but I suppose that's why value-added tax was implemented to try to get around some of that kind of leakage which comes with informality. So all of that to say, my question really has to do with the limits of fiscal policy in the context of global macroeconomic structures. And as you would know, many countries in the Caribbean have been really talking about the characterization of Caribbean economies as middle income, which puts them outside of concessionary finance and also then in the, in the ambit of what we can call venture capital, vulture capitalists, not even venture, vulture capitalists. Um, and so I'm just wondering what are the, from your thinking and your research, fiscal, fair fiscal policy which is in purely connected with internal processes can take you so far but maybe they won't take you outside of the, enough outside of the, the, the challenges that you already pose, indebtedness, indebtedness compounded by climate crisis and compounded by pandemic and shutdown of economies and so on. So I'm, I'm just wondering what's your thinking about uh, fair fiscal policy, which is also connected to global macroeconomic structures? Well, neoliberalism. Eh, muchas gracias. Antes de darle la palabra a la relatora, Soledad García, yo también quería hacer algunos comentarios. En primer lugar, me parece, como han dicho mis colegas, muy importante tener esta discusión, tener este debate. Me parece también eh, fundamental la construcción de los principios que apuntan digamos, eh, a ciertos eh, temas generales necesarios que deben implementarse en una política fiscal que quiera tener un enfoque de derechos humanos. Claro, el challenge principal viene cuando esos principios se confrontan con las realidades diferenciadas y la situación más allá, por ejemplo, de la pandemia, como ya se ha, ha comentado, también con el tema de la corrupción, países que que tiene una corrupción ya no excepcional, sino es la regla, ¿no es cierto?, cómo trabajar esto. Y en ese sentido yo tenía dos aspectos que, que preguntar, ¿no?, cómo el tema de los beneficios tributarios que se asignan en, en, en algunos países, estoy pensando en el caso de Colombia, donde ciertas empresas reciben beneficios tributarios y si contratan mujeres cabeza de familia, ¿no?, madres o mujeres víctimas de violencia cómo plantear estas buenas prácticas o estos beneficios tributarios, cómo difundirlos, sobre todo pensando que no todas las situaciones son iguales y pensando en países como el Perú u otros más, que tienen un alto índice de informalidad ¿no? y al ser una economía informal es muy poco posible que se tribute. Y en esa misma línea estoy pensando en el caso concreto de las mujeres, tradicionalmente están en los trabajos eh, peor remunerados y son la mayoría de la economía informal, lavar, cocinar, limpiar es algo que no tributa y también está fuera de esta economía formal. Y aquí también quería ver cómo en esta política fiscal ustedes, porque va de la mano un poco lo decía el comisionado de Bernal con el tema de las pensiones, ¿no? eh, la, el comité DES, en el caso Trujillo, Calero contra Ecuador, que es el caso de esta señora que tributaba pero interrumpe la tributación porque se queda sin trabajo un gran tiempo y luego vuelve a tributar y tiene pues un gap, un vacío en la, en la pensión, el comité establece la necesidad de que los estados promuevan pensiones no contributivas, considerando sobre todo la situación de las personas mayores, y en este caso en concreto de las mujeres mayores. ¿Cómo pensar dentro de esta política fiscal un régimen vinculado a las pensiones no contributivas? Eso sería de mi parte y ahora sí le doy la palabra a la relatora Soledad García. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes eh, a todas y a todos. Déjenme empezar por expresar. Mi beneplácito porque se esté realizando esta audiencia, agradecerle a la comisión que de esta manera también expresa su compromiso con la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y como no, a todas las organizaciones y colegas eh, pertenecientes a la sociedad civil que han, eh, que han solicitado y, y preparado con tanta seriedad esta, esta, esta audiencia. Eh, como muy bien lo han señalado ustedes, este viene siendo un tema prioritario para, para esta relatoría especial y tendría poco que agregar a lo que ya María Emilia nos ha, nos ha resumido, salvo que eh, en este camino que estamos haciendo también para poner en, en el centro de nuestra agenda y de la Comisión la cuestión de las políticas fiscales y económicas, este año, por ejemplo, en nuestro informe anual también, una de las tendencias y de la información que incluimos y que hemos monitoreado en cada uno de los 35 estados del hemisferio tiene que ver precisamente con sus políticas fiscales y económicas. Creemos que esa es una labor muy importante que tenemos que hacer cuando queramos evaluar realmente la situación de derechos humanos en un país, es eh, prestar atención a sus presupuestos, prestar atención a sus normas tributarias y, como no, a sus políticas económicas, incluyendo los recursos que se movilizan con actores financieros o con instituciones financieras internacionales. Eh, también quisiera señalar cómo en la organización de los Estados americanos el tema de la justicia social y de la eh, eh, de la pobreza crítica, de la distribución equitativa de la riqueza, está presente desde la carta constitutiva, como muy bien lo señaló Horacio Conti, ¿verdad? Y ese artículo 34, ese capítulo séptimo dan una base extraordinaria no solo para trabajar en relación con los estados que han ratificado el pacto de San José de Costa Rica sino con todos los que son parte de la OEA incluyendo este país que hoy eh, nos, nos recibe con, con la comisión y ciertamente esa es otra reflexión eh, justo antes de llevar eh, de, de iniciar este periodo de sesiones eh, la redesca ha estado visitando la ciudad de Los Ángeles y constatando la situación de las personas en situación de calle más de 60.000 personas que viven en esa situación en el estado de California, 40.000 en la ciudad de Los Ángeles, y es un indicador de cómo es un tema necesario de abordar en todas las sociedades de las Américas. Yo quisiera hacerles un par de preguntas concretas. Por un lado, si tuvieran tiempo en su exposición, porque me parece que uno de los grandes desafíos del sistema interamericano de derechos humanos es aumentar los puentes ¿verdad? de conexión, de trabajo, de diálogo constructivo con los actores económicos, nacionales e internacionales. Le hace ministerios de economía, ministerios de hacienda, eh, le hace eh, instituciones financieras internacionales. ¿Qué recomendaciones tendrían ustedes para la comisión, para esta relatoría en ese sentido? Porque me parece que es un aspecto crítico de esta discusión. Y por otro lado, también desde ese trabajo que venimos haciendo en materia de empresas y derechos humanos, eh, pues junto con el fenómeno de la corrupción, la captura corporativa también juega un rol muy grave y muy, muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, si tuvieran alguna reflexión al respecto, finalmente ustedes han desarrollado unos principios realmente importantes. De hecho, desde Redesca estamos trabajando en una resolución que traduzca también esos principios a, a, a, a una herramienta para la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a una resolución, pero les quisiera preguntar, ¿Qué utilidad, qué impacto están teniendo esos principios o pueden tener para las políticas públicas de los estados, para los propios órganos del sistema interamericano? Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Relatora. Entonces, le devuelvo la palabra a la sociedad civil. Muchas gracias a la Comisión y a la Relatora. Entiendo que tenemos 22 minutos, así que nuestro plan es usar dos para hacer una serie de peticiones a la Comisión, que nos quedaron pendientes de, de la ronda anterior. Eh, y luego ir abordando las distintas consideraciones que se hicieron eh, en el orden de, del panel, aunque voy a empezar yo con, con las peticiones. Y gracias por todos los comentarios y las, las consultas. Eh, bueno, querríamos entonces empezar por, eh, por expresar que debido a las consideraciones eh, que hicimos en las intervenciones anteriores, creemos que es urgente y es fundamental que se avance firmemente en la vinculación de la fiscalidad y los derechos humanos, en especial por las circunstancias excepcionales del contexto al que se acaba de hacer referencia. Para evitar perder una oportunidad única en la región de abordar eh, estas problemáticas que están en el corazón de las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos en nuestra región, creemos que es fundamental que la Comisión sistematice y visibilice pautas que guíen a los Estados para alinear sus políticas fiscales con sus obligaciones de derechos humanos para que esta conexión se operativice de una vez. En consecuencia, las organizaciones peticionantes y participantes de esta audiencia queremos pedirle a la distinguida comisión que, en primer lugar, adopte una resolución temática sobre política fiscal y derechos humanos que sistematice los relevantes avances que ya ha hecho la comisión en la materia y promueva la implementación de estándares interamericanos para el monitoreo de la política fiscal, considerando el impacto positivo que ha tenido este trabajo eh, y sus antecedentes al que acabamos de hacer referencia. Al respecto y considerando la vocación de la Relatoría DESCA de por avanzar en una posible resolución, ponemos a disposición todo nuestro apoyo y los trabajos y estudios previos que hemos hecho en la materia como los principios de derechos humanos en la política fiscal a los que hizo referencia el doctor Corti. Queremos solicitar asimismo a la comisión que continúe transversalizando el análisis de la política fiscal en distintas acciones, como por ejemplo en sus informes temáticos anuales venideros, en sus visitas a países, en la selección de temáticas eh, para sus periodos de sesiones, o incluso al instar a los estados para el cumplimiento de sus deberes sobre producción de indicadores financieros eh, y de contexto presupuestario en mecanismos como los del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador. Eh, Queremos también pedirle a la Comisión que realice un monitoreo de los procesos venideros vinculados a la elaboración de una convención tributaria en el marco de la ONU y la realización de una cumbre tributaria en América Latina con dos objetivos principales. El primero, llevar los estándares interamericanos sobre política fiscal a estos espacios. Y el segundo, promover que la institucionalidad donde se realizan esos debates que toma, asegure que la toma de decisiones sea participativa, transparente y sujeta a rendición de cuentas. A este respecto, eh, creemos que es relevante considerar el seguimiento de esos, en el seguimiento de esos procesos las recomendaciones de ciertos organismos de alcance regional, como la CEPAL, que periódicamente realizan eh, sugerencias en materia fiscal que están alineadas con los estándares de, de la comisión, como por ejemplo las que están contenidas en el reciente compromiso de Buenos Aires que se adoptó después de eh, la decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer. Finalmente, queremos destacar el rol pionero que ha tenido la Relatoría ESCA en el avance decisivo en la conexión conceptual entre política fiscal y todos los derechos humanos en el sistema interamericano, y en la promoción de su monitoreo desde una perspectiva de derechos, eh, y con eso reiteramos nuestra vocación eh, de facilitar toda la información y estudios que tengamos a disposición para avanzar en esta agenda. Para hacer una primera aplicación de esa, de esa vocación, vamos a responder estos comentarios. Ya que tengo el micrófono prendido, voy a hacer algunas reacciones y después vamos a ir en este orden tratando de cubrir todos los temas que quedaron pendientes. Hay un, hubo un primer punto sobre analizar el impacto de las políticas fiscales no solo para personas en situación de pobreza, sino también para el impacto que tiene la clase media. Y creo que este es un punto en el que ilustra muy bien la importancia del enfoque de derechos humanos, porque no solo hay una cuestión de suficiencia, si de recaudar suficiente para la garantía de los DESCA, en particular, que indican los derechos humanos, sino también los derechos humanos buscan proteger niveles esenciales de acceso a DESCA. En Colombia hay jurisprudencia interesante sobre la idea de mínimo esencial para pensar que se graba y asegurar que lo que se graba respete el acceso a ese núcleo básico de derechos de las poblaciones. Entonces creo que esto es importante para avanzar en la agenda de justicia fiscal, pero con el agregado que puede dar el marco de derechos humanos que protege, por ejemplo, estas garantías de, de niveles eh, esenciales. Eh, Vinculado también con el tema de, de la ciudadanía, los principios de derechos humanos que, que desarrollamos, por ejemplo, tocan muchos temas de, de educación fiscal y destacan mucho eh, la cuestión eh, presupuestaria, ¿no? la importancia de leer no solo a la política fiscal como una cuestión de recaudación, eh, sino también de asignaciones que finalmente son las que materializan los derechos de la ciudadanía en general, como se habló eh, anteriormente. Eh, sobre el tema de, de corrupción, creemos que es un tema clave para la, la cuestión de la agenda fiscal, no solo por eh, la conceptualización eh, más intuitiva, que es por ejemplo la que está hecha en el informe de corrupción de la propia comisión, que es conectar la cuestión con, de, de corrupción con la de uso del máximo de los recursos disponibles. Es obvio que la corrupción detrae recursos que podrían asignarse a la garantía de los DESCA que está regida por este estándar. Pero también la normativa interamericana propia de corrupción trae disposiciones fiscales específicas que ilustran otros puntos de conexión. Por ejemplo, eh, lo que indica la Convención Anticorrupción Interamericana es que no se podrían, se tendrían que retirar beneficios tributarios a personas que hayan sido sancionadas por razones de corrupción. Entonces eso muestra un poco como el ciclo virtuoso de, de tejer estos puentes. Y ni hablar que también está... Eh, vinculado con la cuestión de la transparencia, ¿sí? la, la transparencia fiscal que empuja esta agenda, de, es uno de los ejemplos como clásicos de medidas preventivas eh, anticorrupción. Eh, pasando a algunas eh, cuestiones eh, de las consultas del comisionado Bernal Pulido, voy a dejarla de los principios de, de equidad para el experto de... Eh, del panel, pero sobre propuestas concretas para reducir eh, la regresividad. Muchas están condensadas en, en los principios, pero tienen que ver con aprovechar tipos de impuestos que están subaprovechados en la región. Sí, eh, una de las organizaciones que hace parte de la iniciativa, por ejemplo, el CELS trabaja mucho sobre impuestos eh, prediales o sobre la propiedad inmueble que en, Argentina, cuando se ve, eh, Argentina, Argentina, pero en toda la región, cuando se ven los números se nota el nivel dramático de su utilización que tienen estos impuestos, ¿sí? impuestos a, a las riquezas, a las ganancias eh, inesperadas, ¿sí? es dejar de hacer prevalecer los impuestos indirectos al consumo de manera tan significativa como pasa en la región, ese sería un ejemplo. Eh, sobre la formalización tributaria, muchas de las directrices asociadas a los principios eh, discuten estrategias eh, como la educación fiscal o los fortalecimientos de las autoridades tributarias. En muchos casos la informalidad tiene que ver con la situación de, del trabajo, el derecho a trabajo, pero en otros casos tiene que ver con falta de fortalecimiento de las autoridades tributarias. Y hay una serie de medidas que se pueden tomar para robustecerlas que no solo tienen que ver con asignarle eh, más recursos a esas, a esas administraciones. Eh, sobre eh, la minimización tributaria y las prácticas eh, elusivas. Hay muchas eh, cosas para hacer, pero una, una cuestión, por ejemplo, que, que proponen los derechos humanos tiene que ver con hacer como evaluaciones del, del sistema tributario en su totalidad para evitar eh, lagunas o redundancias o beneficios fiscales superpuestos, que muchas veces son el producto eh, de la interferencia de actores económicos en la toma de decisiones fiscales que facilitan esas prácticas. Eh, un comentario muy breve y ya paso la, la palabra respecto de las consultas de la comisionada Clark sobre los límites de la política fiscal. Este creo que es otro ejemplo muy ilustrativo de los beneficios del marco de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el marco de derechos humanos existe el deber de cooperar entre los estados. ¿sí? Lo que se habla de obligaciones extraterritoriales más en el lenguaje de del sistema universal, pero que, como acabamos de ver, está muy fuerte el deber de cooperar en muchas disposiciones del sistema interamericano. Y esto demuestra que no se trata solamente de cuestiones de política fiscal doméstica, sino de los aspectos internacionales eh, de esta política fiscal. Sí, del deber de no dañar los derechos humanos a través de estas instituciones, que finalmente en muchos casos están eh, representadas, son Estados, que no pierden sus obligaciones de derechos humanos por tomar decisiones en esos espacios. Eh, solo mencionar, y estoy segura que otras personas van a poder ampliar eh, eh, sobre el tema, eh, que las cuestiones de deuda pública también quedarían englobadas eh, en la política fiscal desde la perspectiva que la estamos viendo, eh, y hay mandatos de derechos humanos como la, la Relatoría Especial del tema de Naciones Unidas sobre deuda y su impacto en los derechos humanos que han avanzado, eh, que han avanzado eh, en esta línea. Eh, sobre las consultas eh, de la comisionada Mantilla, brevemente decir que el ejemplo de la, de la seguridad social también eh, nos, nos viene muy bien y es uno que usamos mucho eh, para ilustrar eh, el potencial que tiene eh, ver a las políticas fiscales de esta perspectiva. ¿Por qué? Porque las pensiones no contributivas suelen ser la política pública de gasto que primero se encuentra con la objeción de que no hay recursos suficientes. Eh, hay estudios, por ejemplo, que hizo una de las organizaciones peticionarias de esta audiencia ASIG en Argentina que muestran cómo con lo que hoy Argentina dedica al servicio de la deuda podría financiarse ampli ampliamente el sistema de seguridad social argentino que tiene la, la fama de ser uno de los más costosos eh, de la región. Entonces esta perspectiva si bien no indica políticas fiscales concretas que los estados tendrían que tomar porque no les reduce totalmente su discrecionalidad, eh, sí indican cómo hacer este ejercicio, por ejemplo, pensar cómo financiar estos sistemas de seguridad eh, social del futuro que reconozcan el rol que tenemos las mujeres a lo largo de nuestra vida y cómo impactan las tareas de cuidado no remunerado que hacemos en nuestra capacidad de jubilarnos. Voy a dejar ahí eh, para... Muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Yo intentaré también brevemente... Eh, sugerir algunas respuestas eh, justo bueno y maría emilia ya tocó muchos de los puntos que yo iba a tocar pero creo que mucho pasa eh, por fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de las eh, autoridades tributarias para, para poder atender muchos de los problemas en la medida en que se fortalezcan bueno que se recaude más y mejor en la región podemos combatir de manera más eficiente la ilusión y la evasión fiscal se pueden plantear eh, políticas que, que atiendan la informalidad y se puede además generar un sistema económico que no excluya a las personas que ahora están en la informalidad, porque muchas veces si están en la informalidad no es por eh, decisión propia o porque obtengan muchos beneficios de ellos, sino es porque el sistema no las está incluyendo ahora. Eh, eh, se puede justamente eh, reducir la regresividad si, si recaudamos de mejor manera o de manera más eficiente ya lo mencionaba María Emilia y en el informe de Oxfam damos eh, varias sugerencias de, de darle más peso a impuestos a, a la propiedad eh, neta, de, a impuestos a las ganancias del capital, impuestos a ganancias extraordinarias y, y bueno, por ahí lo, lo, lo mencionó Iván. Son 73 personas las que son mil millonarias en Latinoamérica. Son muy pocas personas de las que estamos hablando, a las que si les cobramos un impuesto del 1% sobre su riqueza, 2%, ahí se pueden discutir los porcentajes este, y es un, una discusión más técnica, ¿Podrían, se podría recaudar recursos suficientes para financiar 36, darle más recursos públicos, 36% más recursos públicos a, a la salud, eh, a, a los sistemas de salud. Eh, y justamente de la corrupción también pasa por fortalecer capacidades del Estado, es, son las dos cosas al mismo tiempo, no se pueden disociar una de otra, hay que recaudar mejor y en la medida en que se recaude mejor se puede combatir más fácil la corrupción y bueno, seguramente iban a abundar a, en, en este, los demás temas, pero bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Yo voy a destacar eh, otro componente de los principios de derechos humanos en la política fiscal y es que son aplicables a todo el ciclo de la política fiscal, desde que se diseña mecanismos de participación ciudadana, transparencia, evaluación, eh, en fin, ¿no? ahí encontrarán eh, digamos, toda la, la discusión a nivel internacional y, y con base en las mejores prácticas. ¿Cómo una política fiscal con perspectiva de derechos humanos puede implementarse? Eh, y creo que un, un gran problema que resume eh, muchas de, de las preguntas que ya nos compartieron, tiene que ver con la falta de regulación en torno a la política tributaria. Eh, lo, la cantidad de beneficios tributarios que hay en la región se deben en buena medida a que crearlos es posible de la noche a la mañana sin dar justificaciones, sin dar información, sin evaluar su impacto en términos de la población según sus ingresos, dónde viven, su raza, su género. Creemos que un gran pendiente en la región tiene que ver con brindar más información, eh, transparentar más el actuar de las autoridades tributarias, y es algo que, si vemos el lado del gasto público, ya ocurre. Hoy Latinoamérica, en muchos países, eh, eh, es bien evaluado en términos de su transparencia presupuestaria, pero en términos de la política tributaria hay muchos, muchos pendientes que eh, creemos que con base en los principios de derechos humanos en la política fiscal, podrían comenzar a, a resolverse. Solo eso, muchas gracias. Voy a referirme, a ha sido muy muy rico el set de preguntas, voy a referirme a, principalmente a, a, a tres aspectos que, que en cierta forma tocan las varias de las preguntas que ya se han hecho. Uno de ellos es la importancia de, de, digamos, de, de abordar la política fiscal, no solamente en el plano de la recaudación, sino también en el plano de, la, de los presupuestos ¿no? y la, la asignación justa de los presupuestos. Y eh, en términos de prácticas, en ese sentido, se ha avanzado en la región en varios países, en prácticas de participación local sobre los impuestos. ¿no? Las, eh, hay que reconocer que los, impuestos de, perdón, los presupuestos participativos, estas prácticas, digamos, son un ejemplo de cómo desde el nivel local se puede empezar a este, eh, ampliar la presencia de la, de, la, de la ciudadanía en el escrutinio de los recursos. ¿no? Pero, sin embargo, hay una enorme brecha y hay muchísimo que hacer sobre, eh, para, digamos, hacer realidad el derecho a la, a la transparencia y a la participación de la sociedad civil en, en, y de las personas en el diseño de las eh, políticas fiscales en general. ¿No? Eh, yo creo que hubo uh, una pregunta sobre cómo, cómo pueden los países recaudar más y ya, ya los, las personas que me precedieron lo han tocado de alguna manera. También es importante plantear la forma en que en los comités de Naciones Unidas le han recomendado a los países durante las los, uh, observaciones, digamos, en sus, periodos, en, perdón, en sus informes periódicos, cómo vigilar, por ejemplo, los flujos ilícitos. Eh, vigilar eh, la responsabilidad digamos que tienen en vigilar la, el, el, los flujos ilícitos y eh, a los países que reciben esos flujos ilícitos ¿no? preguntarles le he preguntado al comité por ejemplo a Suiza ¿no? Eh, porque el, el Comité CEDAW le ha preguntado a Suiza cómo eh, hace el escrutinio de aquellos flujos ilícitos que provienen de países ¿no? en los cuales los gobiernos necesitan digamos, recursos y que, no es, y que están siendo digamos, eh, desplazados a este, paraísos fiscales. Eso me parece importante tener en cuenta y ese desarrollo normativo del ámbito global es importantísimo que se traslade eh, al ámbito regional. Por otro lado, y a la pregunta de, de la comisionada Mantilla, sobre la importancia que tiene para la, para, no solo para el, eh, la realidad de las mujeres trabajadoras, sino en general para las mujeres que realizan trabajos no pagados, el tema de la, la inversión y la recaudación eh, en, en protección social, por ejemplo. ¿no? En, en, el, en el periodo posterior a la pandemia, ¿no? el trabajo eh, no pagado de las mujeres aumentó en, eh, enormemente ¿no? junto a este, temas como la violencia doméstica. Aumentó también, ¿no? eh, y mientras las mujeres salían del mercado formal, aumentaba la, la carga de trabajo no pagado. Eh, y Creo que es importantísimo eh, plan, eh, tener en cuenta cómo las políticas de austeridad fiscal en realidad lo que hacen es desplazar la carga de la, del cuidado ¿no? a los hombros de las mujeres y a, en general a los hombros de la, de la familia y del hogar. Eh, es un tema importantísimo plantear que eh, las políticas de austeridad en el ámbito, en el, en el, en el, contexto de la pospandemia están volviendo a ser implementadas y, es, y, y, la, y creo que hay un rol importante de las instancias de derechos humanos para evitar que eso se, se siga implementando porque eh, lo que hace es profundizar la situación de desposición de, o desprotección de derechos de las mujeres. Además, de manera más concreta, yo creo que es central eliminar los sesgos de género ¿no? En, el, en la tributación existen sesgos directos y también indirectos en la tributación que las mujeres eh, pagan porque eh, por ejemplo el, el, en los impuestos indirectos aunque hay ya avances y reconocimientos, como se ha mencionado en el, en el caso de algunos países, de que algunos de, de los impuestos indirectos como el IVA ¿no? deben eliminarse para productos que, eh, que recaen en los bolsillos de las mujeres. También hay sesgos de género en el pago de los impuestos directos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, los ingresos derivados de los bienes gananciales deben registrarse en la declaración de impuestos del, del marido. ¿No? Entonces sigue habiendo sesgos implícitos y explícitos que deben ser, eh, digamos, desterrados ¿no? y, y, y que eh, eh, eh, contribuirían a eh, mejorar la situación en general de la realización de derechos humanos de las mujeres. Eh, voy a pasarle a, al doctor Horacio Corte. A hablar. Bien, muchas gracias por las preguntas y voy a ser muy breve porque mis colegas casi todo han contestado. Simplemente quisiera agradecer una de las, de las preguntas del comisionado Carlos Bernal, porque creo que sobre esta relación con el derecho constitucional de, de nuestra región y creo que ahí hay un, un diálogo que, que es importantísimo y que nosotros intentamos de hacerlo al, al redactar y proponer estos principios. Por eso tenemos en cuenta el vocabulario propio del enfoque de derechos humanos, pero también el vocabulario propio del derecho constitucional de nuestra región, que tiene principios no solo sobre la tributación, sino también sobre el gasto público, eso es algo muy interesante para ver, y que es algo más preciso que simplemente la equidad o, o la justicia. Por ejemplo, hay, hay principios de igualdad en materia tributaria, del gasto público y nosotros lo incorporamos también como igualdad, igualdad sustantiva, es decir, hay un largo camino para recorrer y creo que es muy importante para la Comisión exista esta tradición, porque significa que la va, lo, todo lo que se va diciendo tiene un arraigo en nuestras propias tra, tradiciones jurídicas o culturales eh, jurídicas. Y, y después, con, con lo que dijo la, la relatora, ¿no? la, la inquietud por, tal vez, el enfoque que tienen los organismos multilaterales de crédito, que forman parte de las Naciones Unidas, pero como sabemos no tienen una receptividad muy grande al vocabulario de los derechos humanos y sabemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son actores muy importantes en nuestra región. Entonces yo creo que toda tarea de lograr que estas instituciones incorporen en sus análisis la perspectiva de derechos humanos es algo muy positivo, por ejemplo... en problemas de deuda pública que tiene nuestra región, el Fondo Monetario tiene manuales y reglas para evaluar la sustentabilidad macroeconómica. Pero nosotros también hablamos de sustentabilidad ambiental, sustentabilidad en términos de derechos humanos. Y eso, por eso también el diálogo importante con los economistas, todo eso puede operacionalizarse, hacerse, expresarse de manera precisa, de forma tal de poder tener un diálogo no abstracto, sino preciso con economistas y gestores de ese tipo de políticas públicas. Te paso. Estamos ya terminando, pero le regalo dos minutos para que no se quede usted sin hablar. Muchas gracias. Voy a ser breve entonces. Eh, lo primero que diría es que eh, de, respecto a la, la pregunta sobre las recomendaciones a los estados de la región, Quisiera en, en, en poner énfasis en la cooperación regional. Eh, y yo creo que hoy día los Estados no pueden enfrentar las crisis de manera aislada. Y yo creo que hoy día la cooperación regional es una necesidad. Eh, eso es lo que va a permitir a los países de la región aumentar el espacio fiscal. Eh, y Latinoamérica creo que en ese sentido necesita crear este bloque eh, latinoamericano para avanzar la justicia fiscal en línea con sus obligaciones de derechos humanos. Y yo creo que en el contexto, sobre todo pensando en el contexto de la convocatoria del gobierno colombiano a esta cumbre fiscal, no es fácil saber cómo un acuerdo de este tipo se podría implementar, va a depender de la voluntad de los gobiernos, de su ambición, del ritmo con que quieran avanzar, pero al menos creo que tiene que tener dos elementos claves. La primera idea es la idea de la progresividad. Una progresividad que permita enfrentar la desigualdad, la pobreza, la crisis climática… Y que incluye un compromiso restricto, yo creo, por cuestiones básicas que tienen que ver con ampliar la tributación de los ingresos del capital, de las rentas más altas y de impuestos a las sobreganancias, como mencionaba también mi compañero, sobre todo las empresas que se han beneficiado de la crisis de la energía y los alimentos. Eh, por tanto, yo creo que esta idea de que quienes tienen más aporte proporcionalmente más al pacto fiscal es fundamental y tiene que estar en el corazón de la respuesta latinoamericana. Y la segunda idea creo que vale la pena también rescatar y que tiene que estar en el pacto del corazón, o sea, en el corazón del pacto latinoamericano tiene que ver con avanzar hacia eh, mayor, con mayor decisión hacia los estándares contra la evasión, y la evasión, la erosión fiscal. Eh, por ejemplo, eso podría verse a través de una definición conjunta de prácticas fiscales nocivas, de una lista de qué, se, qué es lo que implica un paraíso fiscal en América Latina, eh, o la creación de un registro eh, regional de activos para ver quiénes son los beneficiarios fin finales eh, de los activos localizados en paraísos fiscales. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a ustedes. Hemos llegado al final de la, de la audiencia. Reitero realmente la, la, el agradecimiento a la Comisión Interamericana por el trabajo y los aportes. Es una audiencia que se transmite en línea y hay muchísimas, creo que va a llegar a muchísimas personas interesadas, tanto a nivel del Estado como de la sociedad civil y también rescato el trabajo interdisciplinario. No es un tema solo de dos, sin duda, ni de economistas, sino que hay muchísimo que trabajar en conjunto y la Comisión Interamericana estará siempre acompañándoles. Agradezco también a mis colegas y doy por cerrada la audiencia.